La primera vez que vi al escorpión fue en un eh, video de los haters. Eh, me parece que fue un video en donde yo agradecía y yo quería que pues el escorpión llegara y que me molestara y que me dijera pues las cosas que luego me dicen pues los haters ¿no? que en ese tiempo pues eran así de ay qué cara de Spencer y chango y ahí fue donde eh, salió por primera vez el escorpión a la luz en, en ese video en donde yo agradecía y pues él me molestaba. Bueno este video es para agradecerle a todos ¡Pero con los... energía para que te vean! Este video es para agradecerle a todos los suscriptores Pues primer, primero el escorpión hablaba normal Era así como de Ah ya hijo de tu puta madre, ya dilo Y de pronto no sé qué se tragó. No sé qué le pasó, pobre escorpión Pero pues yo creo que fue como evolucionando el escorpión a, hasta lo que es hoy en día Aparte como hablaba muy poquito en, en mis videos Y de pronto... Empezó a cambiar a raíz de los videos en donde eran, como los de Ray William Johnson, que eran una burla a videos virales, donde salía el escorpión y luego platicaba algo sobre eso y así. Entonces, ahí fue cuando fue agarrando por sí solo un, una personalidad, ¿no? Porque no es que no tuviera cuando salía solamente conmigo, sino que se limitaba a molestarme. Pero pues si ya no estoy, ¿qué hace? Y ahí fue cuando el escorpión fue agarrando solito su, su, su modo de... Interactuar, su modo en el que se vestía, ¿no? Antes pues, nada más a se arremangaba, a veces nada más se arremanga cuando trae sus, sus propias playeras del escorpión, pero pues ya eh, lució el look estrafalario como de Miami Vice, ahí medio extraño. Pero sí, fue fue poco a poco como fue cambiando. Dale, señorita, este, ¿usted de qué la llegó aquí? No, pues nada más, vi una puerta y me metí. ¡Órale, qué chingón! Más vale llegar a tiempo que ser invitada. Va, va a sonar muy, muy raro, o no sé, pero las groserías unifican a mucha gente. ¿De qué manera? Las groserías son no universales, pero sí es un lenguaje que todos conocemos. Eh, yo le puedo decir pinche pendejo a alguien y no sabes mi clase social, mi posición económica y las usan los más fresas. Cuando el escorpión habla de esa manera, hace sintonía con una parte de la vida de otras personas. Seguramente tú, el camarógrafo y los que están afuera, en algún momento te pone a decir groserías y no hay diferencia entre el lenguaje que tienes tú contra otro, que pues dicen las mismas, ah, pinche pendejo, es una mamada, güey. No, chingatumas. Así pasa. Igual no las dices todas seguidas como el escorpión Pero creo que eso es lo que hace clic al final de, de cuentas Que también lo, los famosos pues son, son groseros Pero obviamente no lo pueden decir todo el tiempo Entonces cuando llega el escorpión y ah qué pedo pinche pendeja. Ellos hacen como que entran en el mood del escorpión Pero a lo mejor no es el mood del escorpión ni es el mood real de ellos mismos En lugar de que Luis Gerardo Méndez diga No, si sí es una gran película, es el pináculo de la comunicación Llega el escorpión y... ¡Ay, pinche gato! ¡No, ya chinga tu madre! Es, es algo que al final empatan formas de hablar y formas de ser. ¡Qué chingón, güey! Oye, me, es que no sé si quitarme el cinturón para que se lea el título de mi película. ¡Pero no te puedes romper tu madre! ¡Pero no te puedes romper tu madre! <risa> ¡Verga, güey! No, mejor se no me lo voy a poner. Lo que más me gusta del personaje es que a la gente le gusta que... Lo insulten, o sea, es muy chistoso como la gente espera que el escorpión les diga de groserías, los insulte, los trate mal. O sea, eso les da risa, ¿no? Obviamente, pues hay gente que no, pero son los menos. No, ah, bueno. pendejo, estoy este. Nada más grabándolo en mi memoria, como un recuerdo. Págate para chingar a tu madre. <risa> a mí lo que más me gusta del personaje es que, pues yo he vivido muy de cerca todo este proceso y los he visto en show y lo he visto en todo y es como alguien se puede acercar y dime que chingue a mi madre. ¿Así qué? O sea, en la vida, en la vida o se podría imaginar la gente igual y hasta ni me creen. Pero sí hay gente que se acerca. Dime, dime una grosería. Oye, ¿le puedes mandar un saludo? Dile que se vaya a, su, a chingar a su puta madre. La madre, qué pedo no hace. Me da risa, ¿no? Al fin, al final de cuentas, aporta entretenimiento, diversión, comedia. Y es como muchas veces he escuchado, es una liberación para la gente. Poder decir groserías, el poder decir lo que sea, el poder insultar. Libera, o sea, libera. Clásico pendejo. Israel, tapia, chinga tu madre. El escorpión dorado. Es un personaje eh, vestido de luchador, enmascarado, nunca se le ve la cara. Es burlón, es grosero, es cómico, pero es de esos personajes que a lo mejor la gente lo tendría como, ah, bueno, es grosero, es vulgar, da, da, da, da. Ah, bueno, pues solamente le gusta a la gente que es ignorante, o sea, le gusta a todos y hace videos con todos. Con los más famosos, con directores, con gente... Eh, gente que habla inglés. Entonces, eh, creo que es un personaje bastante variado en cuanto a gustos. Pues. Yo creo que Alex es un híbrido de muchas cosas. Y creo que. Pues él al final estudió periodismo, ¿no? Pero creo que. Pues sí, es un. es un comunicador, un, un periodista en su etapa o en su faceta de la lata, ¿no? Pero al final de cuentas hace tantas cosas que no hace nada más un periodista y que es un híbrido de, de muchas cosas, ¿no? Es, es un tipo que supo grabar, que tenía principios de edición, que es un tipo que sabía entrevistar, que hacía periodismo político, ¿no? Que hacía también espectáculos. Todo eso suma para que Alex sepa hacer lo que sabe hacer el día de hoy, ¿no? O sea, es un tipo que entrevista, pero que como sabe hacer al escorpión sin ser el escorpión, pues cotorrea a los actores, ¿no? No les habla, ah, oh, ¿qué pasó? Acá? No, pero así, oye, y no sé qué tal cosa. Ja, ja, ja, se ríe, ¿no? No trae la máscara, no hace la voz, no es vulgar, pero el, el chiste lo hubiera hecho igual con el escorpión. Entonces termina siendo un híbrido muy bueno. Para, para su Para su trabajo de la lata y del escorpión. Ya le vi la punta. Ya le vi la punta. <risa> Uy, no, ya apenas es la puntita, imagínate. Realmente creo que la mayoría de las cosas son accidentes. O sea, la mayoría de, de cosas que, que funcionan son accidentes combinados con trabajo, ¿no? Porque a lo mejor hay muchas cosas que te funcionan y no las vuelves a hacer por flojera, por desidia, por tonto. Y esto fue algo que a mí me dio mucha risa y la gente también le dio risa porque era el wherever que tiene, pues, más o menos de seguidores, porque en ese entonces yo tenía 300 suscriptores. Para ese tiempo era mucho. Todos pensaban que cómo, cómo este güey se va a humillar, cómo este güey, o sea, el whatever, va a, a estar de tapete, ¿no? Entonces pensé que sería una buena idea tener a un güey que me chingara. Y me chingó mucho y la gente le dio risa. O sea, no fue como de, uy, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien. No, no, no. Se me ocurrió estar agradeciendo, sinceramente. Y siempre los videos que más dan risa es los que, en los que yo intento estar serio. No, así de, no, pues a ver, ahora sí. Ya este video no es de risa. Ya todos saben que es de risa, ¿no? Y este video lo hago para. Ta, ta, y el escorpión dorado, ¿no? Y me chinga y me dice y tal, tal, tal. Como te repito, no fue una necesidad, pero salió eh, un buen accidente que la gente quiso que replicáramos. Güey, tranquilo, güey. Tranquilo. Tranquilo, escorpión. Ya, sí, ya, ya. Ya, escorpión, ya. Sí, ya. Somos amigos. ¡Escorpión! La verdad es que haces un buen trabajo, la gente se divierte mucho contigo, sigue haciendo ese trabajo pero lejos de mí, eso sí te lo pido por favor Por eso, los que no saben, por eso me, me raparon, por la novatada que, que hay se la cuerda! ¡Me Gente cuando se compra la máscara o se la ha pedido prestada A ver, a ver, a ver, a ver Es como el pretexto nada más para poder decir groserías, maldiciones y, y estar molestando a, la, a los demás, ¿no? Creo que cuando mi hermano está de, de, de Alex está eh, en un mood en donde la gente que sabe que es el escorpión, es como de ¿Qué onda? Es el escorpión, ah, sí, así pero como apenadones normales. Y se la ponen y es ah, qué pena, pinche pendeja. A huevo, ¿qué hay otro? ¿Qué? ¿Me está regalando esto? Ah, güey, gracias. Toda la gente quiere tener gente que conecte. Creo que hoy en día, todos, eh, incluyéndome, estamos bajo un, eh, un escáner de la gente que te dice si es real o no. Hay mucha gente que me percibe real, hay mucha gente que dice, ah, es un falso, es un dato. Y creo que el escorpión, en porcentaje, tiene un gran grado de sinceridad, ¿no? Aparte, creo que todos los anecdotarios eh, hacen un buen match de eh, que ves el video y dices, ok, esto estuvo raro, y ves el anecdotario ah, ok. Entonces, hace, hace más match y eso, muchas marcas pues, eh, y agencias no se dan cuenta, pero hacen estudios de mercado y... Se dan cuenta que la gente les gusta el escorpión, hace match, o a lo mejor no se dan cuenta, pero dice, ¡ay, este tiene views, y lo meten y lo ponen en un lugar, y la gente, ¡eh! Que... Y reaccionan poca madre. Entonces la agencia o la marca dice, ok, no, o sea, lo hice bien, ¿no? A lo mejor no tenía tantos datos, pero. Funcionó. Y así es como muchas veces el escorpión ha tenido muchas marcas. Porque también las marcas o agencias tienen en la mente que nada más puede decir groserías. Pero no se han dado cuenta que va a televisión abierta. Y no dice groserías porque no se puede. Y sigue siendo el escorpión y nadie se da cuenta. No dijo ninguna grosería y, y sigue siendo el escorpión. Pero bueno, eh, creo que eh, la sinceridad que tiene. Y el manejo que tiene para poder comunicarse es, es lo que lo ha hecho... Que la gente lo quiera. Te veía desde intento. que te corrió, Pati, y ¿Cómo está? ¿Nos corrió? ¿Dijo el otro que, no? No, ¿Que no? no? no, a mí me sigue hablando a ti, ¿no? ¿Momento favorito? Pues a mí me gusta mucho el, el de... El mi rey contra el escorpión. Porque del escorpión, pues sí, ha tenido siempre un buen arrastre, un buen punch. Igual, igual va a sonar una... Una tontería porque no es específicamente del escorpión. Pero el escorpión hace un video con Luis Gerardo Méndez cuando no era Luis Gerardo Méndez. Entonces, a mí lo que me, me da mucho gusto y me da risa es ver a Luis Gerardo Méndez cuando pues era el mi rey, cómo se ríe, cómo le gana la risa a Luis Gerardo, cómo el escorpión lo saca como de personaje muchas veces y termina siendo Luis Gerardo entonces me, me da risa y creo que es de mis, de mis videos y momentos favoritos. ¿Qué hiciste tu base? No mames, güey, ¿qué ¿Eh? te pasa? ¿Por qué te pones tubos en la noche, güey? <risa> no mames, ¿dónde sacas eso, güey? ¿Sabes qué? Lo único que me cae bien de este culero es que tiene peluche en el estuche. Pues el, el escorpión dorado yo siempre pensé que al menos en el Warrior Tomorrow Show no podía salir tanto porque al final de cuentas son niños los que nos seguían en ese momento o adolescentes. Y creo que cuando hemos hecho show, y bueno, ustedes lo han visto, cuando hemos hecho show del escorpión, hay muchas veces un choque entre públicos, ¿no? De, de Luisito Rey y el escorpión, o Whatever Tomorrow y el escorpión. Es como de, ¡ay! El niño de las parodias, ¿no? De, ¡ay! Me gustan mucho las parodias que haces, y ese gringo, jajaja. Ja, ja. Y de pronto se sienta y, las largas! No, man, pues sí, está muy cañón. Entonces, el escorpión dorado pues sí era importante en ese momento, pero teníamos que tener momentos de él y que en un momento sí fuera muy grosero y muy todo, pero es como todo, ¿no? Si, si yo te cuento chistes y uno está vulgarcísimo, pero los demás está bien, no pasa nada, ¿no? Pero si de pronto te empiezo a contar puro vulgar, Puta, hasta te vas a ir a tu casa de ay no, qué, qué, qué raro estuvo eso, ¿no? Qué incómodo. Y aparte vas con tus papás, ¿no? Es como ver una escena de sexo en, un, en una película viéndola en familia, ¿no? Entonces procuramos el, el cuidar mucho eso y el, que el escorpión fuera de lo más importante del show sin que participara tanto. Todos esos lugares están en... vale malo. Ver, ¿Qué, güey? ¿No puedo practicar mientras grabas? No, pues estoy grabando no, A ver, no me interrumpes, pendejo